La influencer. Amelia Alcántara aseguró que la comunicadora Ingrid Jorge tiene bastante cola que le pisen. Asimismo, afirmó que ella conoce la palabra de Dios porque procede de un al cristiano. Estas declaraciones surgen a raíz que Jorge dijo en el programa esto no es radio show, que la catalogaban de cuero. Por ser amiga de Alcántara y que solo se acercó a ella para hablar de Dios. Alcántara además manifestó que ella no tiene la culpa de las situaciones que le han pasado en su vida a Jorge. Durante su participación en el programa Sin Filtro Radio Show que se transmite por KQ94.5, Alcántara sostuvo que le tiene pena a Jorge y aseveró que ella es la que debería tener remordimiento porque esta estuvo con una persona que fue su pareja en un momento. ¿Y? jorge la torita la torita que ayer estaba en el programa y no dejó indiferente a nadie eso fue tres cuatro vainas que dejó ella ahí en ese programa sí la, ingles, la torita eh, fue? El, que, no son, que tenía rato que no sonaba exactamente es que usted dice ah, mira yo mismo influencia me le canta una, una mujer que siempre estaba en chime, que suena por un chime, no es influencia para nada pero no es influencia para mí es mi opinión la otra torita que suenan porque agarran marido y, y cosas, ¿eh? Son una influencia, influencia. Ellos, hay, ellos hay mucha influencia que no le dan el valor que le dan a estas mujeres, porque la misma Amelia Cántara. dime tú. Exactamente, no, y que mira, es como dice Néstor, y son mujeres que ni hablan, saben. Ay. En verdad, yo vi la entre, mira, tuve el porte que tiene Joni Estrella al lado de ella al hablar. O sea, la puso en su sitio de una manera profesional Muy diferente A como la Torita estaba hablando De que Gaby le hizo un comentario No recuerdo cuál fue Ella respondió de una manera muy prepotente Como que ella sí Entonces Honey la puso en una nómina de profesionalismo ¿Entiendes? Entonces ahí que se deja ver muchas veces los chismes Como es famosa Mira Alcántara De la actitud de la otra persona Y al fin y al cabo lo dijo Oye, en esto no es radio show Que ella era una cuero, ¿Verdad? y estuvo con una pareja, una de las parejas que ha tenido la famosísima Meli Alcántara, entonces son dos mujeres que realmente no sirven para, no para nada, no sirven para nada, ay dios de mío, verdad. son mujeres que tienen ese ejemplo en la sociedad, conchale, qué ejemplo tú le das a una, qué ejemplo tú le estás dando a las muchachas de ahora que quieren estar, por ejemplo yo, yo nunca me vi en el medio, en estar en todo el medio, entonces yo voy a querer ser como ella, Tardándome dándome marido del otra. Para llegar a donde ya están, no, por favor. ¿Entiendes? Entonces, no es un ejemplo correcto que ya están dando para las chicas que están subiendo, que tienen que pasar por ese del otro, de la otra, para sonar. ¿Entiendes? Entonces, son mujeres que realmente yo no le veo la capacidad que tienen. Y han estado ahí por lo que han hecho, que ya sabemos lo que es, y por la controversia, en verdad. O sea, lo que dijeron la dos no cae. Para mí no hay influencia. Hay que correr ahí. Y Amelia Cántara, para mí no es una influencia. No tiene capacidad para llamarse influencia. El, el, el término sonidista ya tiene que ser adoptado ya la, por, la, la, por la por la raya, como una profesión. Porque en este país se ha cualquierizado la palabra influencia. Claro, sí, se ha claro. cualquierizado a cualquier gente que haga live en, en Instagram, es influencia ya. Sí, también, Entonces, ¿qué hay una es persona, que tenga influyente, ¿qué persona influyente? Neto agarra y dice, pónganse esta gorra, todo el mundo mañana en San Francisco y se hagan esta gorra de color rojo. Y tú ves 100 gente en la calle con la gorra roja. Eso es influencia. Gente que te sigan a ti pero A las 7 vamos a un live A las 7 de la mañana hay, hay, hay 200 gente de su influencia, tú me entiendes que Tiene que ser para cosas ¿no? ¿Quién positivas, es influente? Sí. Santiago Matías Porque la gente lo escucha, pero a quién escucha me le encanta Una no, loca, no, señor